El Centro de Autismo en Burgos recibe diagnósticos de esta afección cada semana. De hecho, este mes de septiembre ha comenzado con una avalancha de casos detectados en menores de seis años. La falta de seguimiento en las consultas durante la pandemia ha sido una de las causas determinantes. La paralización de las consultas presenciales durante la pandemia ha derivado en un retraso de los diagnósticos de autismo. Una situación que ha comprobado su asociación y es que en este mes de septiembre las entradas al centro son continuas. Es un atraso que hay que achacar a la pandemia y a la falta de ese seguimiento. Muchos de la, vamos, los niños no han ido a las escuelas infantiles, no han ido a las guarderías y tampoco han ido al hospital a no ser que estuvieran con, con una enfermedad grave. Entonces ahí el sistema de detección, no es que haya fallado, sino el sistema de detección se ha paralizado. El área de atención temprana de este centro está atendiendo a 54 menores de 6 años, 14 de ellos incluidos en el programa Bebé Miradas, un programa que atiende a bebés a partir de 12 meses y que es eficaz para el avance de esta afección. Son unos resultados fantásticos porque es el momento de trabajar con ellos, es cuando el cerebro es más plástico y se puede avanzar más. Y estamos viendo resultados, resultados reales. Ante la demanda, las instalaciones se han quedado pequeñas y la asociación ahora está habilitando nuevos espacios. Cada niño que viene es una familia, es un profesional que se ocupa de él, es un horario a determinar, un espacio. Una reforma que ha sido posible gracias a la donación de BBVA de 35.000 euros en su programa de apoyo a proyectos solidarios.